Hola, buenas tardes. Eh, bueno, eh, ya damos paso a la quinta y última mesa de comunicaciones orales eh, con título Cuidar e investigar presente y futuro de enfermería. A modo de introducción hemos visto a lo largo de todo el Congreso pues, que hemos contado tanto con enfermeros que recién acabados, que acaban de presentar o van a presentar su TFG o su TFM, acrónimo trabajo fin de grado, trabajo fin de máster en en alusión al, al compañero, y bueno, presente y futuro. Eh, espero que después de estas jornadas, tanto a los alumnos que estén aquí, les salte esa chispilla de investigar el porqué. Como decía Domingo, en la, la comunicación de apertura, eh, ¿enfermería, investigar? ¿Cuándo? ¿Cuándo hemos investigado? No hemos investigado prácticamente o creíamos que eso era cosa solamente de médicos. Gracias a Dios hoy estamos cambiando, eh, vamos hacia adelante, tenemos alumnos, eh, o bueno, o tenemos enfermeros doctores, algo impensable hace años, eh, enfermeros que están haciendo su doctorado y esto hay que cambiarlo. Esto tiene que ser como una bola de nieve que va creciendo cada vez más para mejorar tanto la calidad asistencial, eh, los cuidados y fundamentalmente ...basados en la evidencia, siempre con los diferentes matices... ...como vimos en la primera comunicación. Entonces ya sin más, si quieren damos paso a la primera comunicación. Eh, la primera comunicación eh, la va a presentar eh, Leticia Nevado García... ...con título Fibromialgia, perfil sociosanitario y calidad de vida. Es graduada en enfermería por la Universidad de Extremadura máster universitario en Biomedicina y Salud por la Universidad de Extremadura y actualmente está cursando el doctorado con una línea de investigación como es la fibromialgia. Sin más. Bueno, pues en primer lugar, buenas tardes a todos los presentes. Me gustaría agradecer al moderador de mi mesa por su presentación y al comité científico y organizador por haber hecho posible mi participación en el Congreso. Bueno, pues dicho esto, voy a proceder con la comunicación titulada «Fibromialgia, de sanitario y calidad de vida». Espero que les guste. La fibromialgia es un síndrome caracterizado por dolor crónico generalizado, sensibilidad, rigidez, fatiga y perturbaciones psicológicas y del sueño. Según la evidencia médica, se considera que la fibromialgia es un problema de salud pública importante debido a, por un lado, su alta prevalencia, ya que afecta entre un 2,1 y un 5,7% de la población española el insuficiente conocimiento acerca de su etiología, la ausencia de tratamiento curativo y el fuerte impacto que provoca en varios ámbitos, a nivel vital, social, familiar, sanitario, económico y laboral. A pesar de que a día de hoy la causa, de, la causa exacta de fibromialgia es desconocida, eh, numerosas hipótesis sugieren que los mediadores inflamatorios pueden tener un papel importante en la fisiopatología de esta enfermedad. Eh, los mediadores inflamatorios forman parte de lo que se conoce como respuesta inflamatoria y de ahí que numerosos autores estén considerando esta enfermedad como una enfermedad inflamatoria. Por ello, los objetivos de nuestro estudio han sido determinar el perfil de sanitario y la calidad de vida de las pacientes con fibromialgia en Extremadura. Este estudio fue llevado a cabo en el año 2016 y los participantes del estudio fueron individuos pertenecientes a las asociaciones de fibromialgia de Mérida y Vegas Baja, esta última con localidad en Montijo. Inicialmente, se recogió una muestra de 35 pacientes, todos ellos con diagnóstico médico de fibromialgia, de acuerdo a los criterios diagnósticos del Colegio Americano de Rheumatología 2010. Los criterios de exclusión fueron que los pacientes padecieran enfermedades que cursaran con inflamación o que estuvieran recibiendo tratamiento para la misma, ya que se ha considerado la teoría inflamatoria que hemos mencionado anteriormente. Bueno, pues Debido a estos criterios de exclusión, dos individuos fueron excluidos, eh, por lo que finalmente obtuvimos una muestra de 33 pacientes, todas ellas mujeres con edades comprendidas entre 39 y 69 años. Tomando como referencia la población general de Mérida y la población general de Montijo, y teniendo en cuenta nuestra población de estudio decidimos calcular la prevalencia de nuestra muestra, la cual fue de un 2,2%, porcentaje que se encuentra dentro del intervalo de prevalencia de fibromialgia en España. Los instrumentos de medida que se utilizaron para el estudio fueron un cuestionario de elaboración propia y dos cuestionarios validados internacionalmente, FIC y SF36, el cuestionario de elaboración propia es un cuestionario que se, que se elaboró para poder determinar el perfil sanitario de las pacientes con fibromialgia en Extremadura, del que hablábamos inicialmente. Este cuestionario está formado por 35 ítems, agrupados en ocho dimensiones, algunas de las cuales se muestran aquí en la presentación, como son la edad, las medidas antropométricas, intervenciones quirúrgicas, la depresión, el estrés, entre otros. El FIC es un cuestionario que evalúa el impacto que tiene fibromialgia sobre la calidad de vida de las pacientes y para ello cuenta con 10 ítems. Y en este cuestionario, a mayor puntuación, mayor impacto de esta enfermedad sobre la calidad de vida de las pacientes. Eh, por, por otro lado, el cuestionario SF36 es un cuestionario que, eva, que evalúa la calidad de vida relacionada con la salud, para lo que cuenta con 36 ítems, de los cuales solo 35 son puntuables, que también serán agrupados en ocho dimensiones. Y en este cuestionario también a mayor puntuación, mejor calidad de vida presentará el paciente. Cabe decir que para este estudio se ha obtenido el consentimiento informado de todas las pacientes, así como la aprobación por el Comité de Bioética de la Universidad de Extremadura. Bueno, pues inicialmente, para comenzar a describir este perfil sociosanitario del que hablábamos, hemos decidido analizar el índice de masa corporal y el índice cintura-cadera de las pacientes. El índice de masa corporal se decidió analizar, ya que existen diversas líneas de investigación que indican que eh, el índice de masa corporal aumenta la prevalencia del dolor musculoesquelético en diversas enfermedades, siendo en este caso el principal síntoma de fibromialgia. Y por otro lado, el ICC decidimos analizarlo, ya que también nos proporciona información sobre la composición corporal de las pacientes. Entre los resultados del IMC se obtuvo que un 52% de las pacientes presentan sobrepeso, seguido de un 24% obesidad, por lo que un 76% de, de, de, nuestra, de las pacientes de nuestra muestra presentan sobrepeso o obesidad. Y entre los resultados del ICC, a pesar de que hemos obtenido que la mayoría de las pacientes, un 55%, presentan un ICC dentro del rango de, de normalidad, un 42% de las pacientes, que es un porcentaje bastante considerable, presentan un, un índice de cintura-cadera elevado. Otra variable de estudio fue el estrés postraumático, ya que hay autores que indican que el hecho de haber sufrido un episodio de estrés postraumático durante la vida de la paciente puede ser un posible factor desencadenante de la enfermedad. Al analizarlo, hemos obtenido que casi el 61% de las pacientes ha sufrido algún tipo de episodio de estrés postraumático durante su vida. Pero al analizarlo en profundidad, hemos obtenido que casi el 55% de las pacientes lo ha sufrido antes del diagnóstico de esta enfermedad. Por otro lado, otros autores indican que la depresión puede ser otro posible factor desencadenante de la enfermedad o simplemente una situación que acompaña a esta patología. Al analizarlo, hemos obtenido que casi el 70% de las pacientes han sufrido depresión durante su fibromialgia. Otra variable eh, han sido las intervenciones quirúrgicas, ya que eh, hay otras líneas de investigación en las que se sugiere que el periodo postoperatorio tras una intervención quirúrgica supone para el paciente. Eh, un, epi un episodio de estrés postraumático, lo cual puede ser otro posible factor desencadenante de la enfermedad. Analizándolo, hemos obtenido que casi al 79% de las pacientes se les ha practicado algún tipo de intervención quirúrgica durante su vida, pero al, analizar, al analizarlo en profundidad hemos obtenido que a la mayoría de las pacientes se les ha practicado antes de, del diagnóstico de esta enfermedad. Por último, para completar la descripción de este perfil de sanitario, decidimos analizar el tipo de trabajo que desempeñan estas pacientes, obteniendo que el 73% casi el 73% de las pacientes desarrolla o han desarrollado durante su vida algún trabajo de esfuerzo físico, lo cual nos lleva a pensar que quizás este tipo de trabajo puede ser por un lado un posible otro otro posible factor desencadenante de la enfermedad o simplemente un factor agravante de los síntomas. Bueno, pues con el FIC lo que hicimos fue calcular la puntuación promedio del impacto de fibromialgia sobre la calidad de vida de las pacientes, siendo este de aproximadamente 70 puntos, lo cual nos deja entrever que la calidad de vida que presentan nuestras pacientes con fibromialgia en Extremadura es bastante grave o bastante significativa a consecuencia de esta enfermedad. A continuación, lo que hicimos fue calcular, lo que hicimos fue evaluar la severidad de la enfermedad utilizando los intervalos de gravedad del impacto de fibromialgia, que a su vez utilizan la puntuación total del FIC, obteniéndose que casi el 85% de las pacientes presentan un impacto grave a consecuencia de esta enfermedad. Por último, lo que hicimos fue comparar la puntuación promedio de FIC en nuestro estudio con la, con la obtenida en otros tres estudios, como podéis observar, la puntuación promedio en nuestro estudio es, es más elevada comparada a la de los otros tres. Y como en este cuestionario a mayor puntuación, mayor impacto, pues podemos concluir que la calidad de vida que presentan los pacientes con fibromialgia en Extremadura es bastante más significativa o bastante peor o bastante más grave, podríamos decir, que la que presentan los pacientes de los otros tres estudios. Por último, para evaluar la calidad de vida, hemos utilizado el cuestionario SF36, como he dicho anteriormente. ...lo que hicimos fue calcular la puntuación promedio... ...en todas y cada una de las dimensiones... ...así como una puntuación promedio total... ...y esas puntuaciones fueron comparadas... ...con las de los estudios de Castellón y Barcelona. Como podéis observar... ...en la mayoría de las puntuaciones promedio de las dimensiones... ...así como en la puntuación promedio total... ...los resultados en nuestro estudio son inferiores... ...comparados a los de los estudios de Castellón y Barcelona. Y como en este cuestionario... ...a menor puntuación, peor calidad de vida... ...podemos concluir que la calidad de vida... ...que presentan nuestras pacientes con fibromialgia en Extremadura es peor o más grave que la que presentan los pacientes de Castellón y Barcelona. Bueno, pues una vez que finalizamos nuestro estudio, hemos obtenido cinco conclusiones, en las cuales voy a proceder a su lectura. En un primer lugar, hemos obtenido que existe una elevada prevalencia y un enorme impacto clínico y social de esta enfermedad entre sus pacientes. Por otro lado, hemos concluido que el impacto de fibromialgia sobre nuestra pacientes es mayor que en otros estudios y presenta una calidad de vida. En un tercer lugar, pudimos concluir que existe un perfil socio-sanitario reiterativo, lo cual nos deja vislumbrar líneas de estudio a seguir. En un cuarto lugar, demandamos consensos de actuación que sirvan de guía a los profesionales de la salud. Y en quinto y último lugar, concluimos que es necesario un tratamiento multidisciplinario que mejore su calidad de vida y su adaptación psicológica. Bueno, pues hasta aquí mi estudio y muchas gracias por su atención. Gracias. Muchas gracias, eh, Leticia, por a, vamos a tenerte al tiempo y bueno, ahora la segunda la segunda va a ser a cargo de Javier Mauricio Sánchez Rodríguez, titulada Eficacia de la enseñanza individual de enfermería para disminuir la presión arterial en pacientes hipertensos. Eh, Mauricio José Mauricio es enfermero por la Universidad de Industrial de Santander de Colombia, docente en la Cátedra de la Escuela de Enfermería de la Universidad Industrial de Santander, miembro del Grupo de Investigación de Enfermería Greenfer y profesional de apoyo al Comité de Ética e Investigación Clínica. José Mauricio, cuando quieras. Eh, buenas tardes. Eh, a continuación, pues, como bien lo mencionaron, voy a presentar el trabajo de eficacia en intervención de enferme, eh, enseñanza individual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 se ha estimado alrededor de un 25%, lo cual se, eh, digamos, eh, para el 2010 se tenía que, alrededor de 900, 970 millones de personas, pues, pedían esa condición. En Latinoamérica, pues, esta prevalencia de hipertensión ha estado eh, variable, entre, se ha reportado entre un 8% hasta un 36%, en, ya en específico para Colombia entre un 13% hasta un 37%, y en particular en la región donde se desarrolló el presente proyecto, que fue en Santander, se ha reportado en un 19%, que queda más o menos para entrarlos al oriente del país. Pero entonces un aspecto importante, no solamente la de la presión arterial, es precisamente el control de la presión arterial, ¿sí? que es donde presenta ahí principalmente como limitaciones. Y es que eh, se, ha, se ha reportado que solamente a nivel mundial el control de la, de la presión de las cifras sancionales eh, solamente está en un 32%, en América Latina entre un 5% y un 40%, en Colombia pues 15%, por, eh, 15 pues mantiene un control óptimo de la presión arterial se ha reportado y en Santander 23%, y aquí en particular, eh, eh, digamos en este, los que llama la atención es que de los pacientes que tenían hipertensión, alrededor del eh, 58% pues no estaban tratados en lo que se, se tiene como hasta el momento. Y aquí ese punto importante es que, pues, como, así, como tal, lo que nos interesa es las complicaciones de, derivadas de la hipertensión eh, que, de, que causan pues, eh, alrededor de 9,4 millones de muestras para el 2010 causaron eh, y representan alrededor del de eh, 7% de la carga global de la enfermedad. Eh, eh, entonces, para poder intervenir en esa eh, y mejorar ese control de la presión, pues, han diseñado diferentes alternativas, unas farmacológicas, las otras no farmacológicas, y pues en conjunto pues es lo que nos va a llevar como a, a tener un, eh, un mejor control. Entonces, este estudio se basa en, una, en la parte no farmacológica, eh, que, bueno, que hace parte como los estudios de vida y demás. Eh, entonces aquí, pues diferentes estudios, pues hay, eh, hay muchas intervenciones que se pueden desarrollar de tipo no farmacológico, entre las que más han reportado pues están eh, las que están enfocadas hacia los campo, eh, cambios de comportamiento en hábitos de vida saludables, eh, retomentación de la herencia de los pacientes, el automonitoreo de la presión arterial, eh, la organización de los medicamentos, entrevistas motivacionales, entre otras, pero las que resulta tener mayor impacto son las que pueden incorporar diferentes de esos factores eh, en, en, a lo largo del tiempo. Pues algunas, eso pues en estudios de, eh, digamos de la parte de enfermería, algunas limitaciones que se han reportado es, es la medición precisamente, eh, digamos, de la presión arterial en esos estudios y pues que se han encontrado diferentes tamaños de efecto. De ahí que el objetivo eh, principal de, este, de esta investigación fue en, determinar la eficacia de la intervención de enfermería enseñanza individual comparada con la atención habitual en la disminución del promedio de la presión arterial sistólica de 24 horas, durante un año de seguimiento en pacientes hipertensos de un programa de riesgo cardiovascular. Entonces, este estudio fue anidado a un ensayo clínico controlado y baterizado que se desarrolló en personas eh, hipertensas, pertenecientes a los programas de riesgo cardiovascular eh, de, de la ciudad de Bucaramanga, y eh, el periodo del estudio pues, duró entre abril de 2016 hasta agosto de 2017. Este pues tuvo su registro en ClinicalTrials, fue avalado por el Comité de Ética y fue financiado por Colciencias, que es como un ente gubernamental que apoya como la, la parte de la investigación. Ya como en detalle el análisis estadístico que se desarrolló, eh, fue un análisis longitudinal de medidas repetidas para efectos fijos y se utilizó eh, para análisis del programa R. Pues aquí algunos eh, de los criterios de, de inclusión y exclusión que se tuvieron en general del estudio original, y, el que, y el, que es, eh, el, que, el que me aniden, pues eh, bueno las personas fueron mayores de, de 18 años que tuvieran diagnóstico médico comprobado de hipertensión y, o diabetes eh, asistentes a programas de radio cardiovascular del ISABU que se fueran totalmente en ese momento dependientes de su cuidado que tengan, hubieran tenido una línea telefónica fija o móvil propia y que residían en Bucaramanga eh, y como parte de los criterios de exclusión pues que si tienen una relación mental entre otros, entre otros aspectos y ya para su análisis, eh, pues se tomaron en cuenta pues, aquellos registros que tenían un porcentaje, eh, digamos, de tomas correctas en, en el monitoreo ambulatorio de presión arterial o MAPA. Eh, ya para hablarles de, de qué fue la intervención que se, plant, que se diseñó, entonces fue el, eh, esta es una, una, eh, una intervención del NIC, enseñanza individual, y se desarrolló en seis sesiones educativas, una mensualmente alrededor de el tiempo de ejecución entre 20 a 40 minutos de las, cada una de las sesiones, se desarrolló también un, eh, un material educativo propio que fue validado, eh, eh, que tuvo su proceso de validación también eh, por expertos y, y, y, y facial, y pues esta fue, fue una intervención que aparte de la enseñanza, pues incorporó diferentes, eh, diferentes componentes como eh, un componente fuerte de motivación, compromiso con los pacientes, recordatorio de las citas, medicamentos, la organización de los medicamentos en pastilleros, entre otras estrategias específicas para cada una de ellas. Eh, listo, entonces, ah bueno, las, las sesiones eh, educativas pues basaban en, en enseñarles, eh, bueno, la parte, una parte de motivación, enseñanza del proceso de la enfermedad, eh, enseñanza de los medicamentos, la dieta, el ejercicio, el ejercicio y mejorar el afrontamiento. Ya como parte de, eh, del estudio, eh, tenemos que pues, la, muestra, la población elegible pues era 3.382 perso personas que pertenecían al programa de río cardiovascular en la ciudad y a los cuales se hizo una selección, eh, una selección aleatoria para tener una muestra de 200 eh, personas que fueron asignadas al azar al grupo intervenido, el grupo control y en los cuales se le realizó el, el monitoreo ambulatorio a la persona anterior de 24 horas, y se, eh, se hizo las mediciones en los tres momentos, en el niño basal, a los 6 meses y a los 12 meses, eh, las personas que, pues, que pertenecieron a este, eh, en el grupo de intervención pues, estuvieron 85 y 84 en el grupo control. Ya para hablar entonces de, los, eh, de las características de los participantes, tenemos en relación a la edad que la mediana de la edad pues, estuvo en 63 años, eh, la población principalmente fue del sexo eh, femenino, eh, con un 72%, eh, principalmente casados o en unión libre, con un 48% que eh, pertenecieran a, eh, pertenecieron a los estratos 01 y 2, que es como el foco donde eh, el programa pues, se, enfoca, eh, se enfoca en ese momento. Eh, y alrededor del 85%, el, el, el grado de escolaridad, de, tenían, eh, la mitad de las personas pues, tenían hasta 5 años, eh, cursados y aprobados y eran principalmente amas de casa. ella eh, en, en cuanto a las, a las características principales de, eh, del mapa, digamos que el promedio de presión arterial sistólica pues, en ambos grupos fue de 125, eh, 125 milímetros de mercurio, de presión arterial sistólica 71 y la carga de la presión arterial, que se entiende como porcentaje digamos, de, de momentos en el día en que la persona está hipertensa, estuvo en, 20, eh, en la mañana, el, para el periodo eh, diurno estuvo en 28% y, el, y para el periodo nocturno del 66% y pues eh, ambos, ambos grupos estuvieron eh, balanceados o sea lo que los hacía eh, comparables a, a hacer esa comparación entonces aquí ya en cuanto al análisis eh, longitudinal que les comentaba pues este es, es de pronto un poquito de diferente a lo que generalmente se conoce o que se realiza que es digamos, a veces un antes y un después en este eh, lo que se considera es el cambio en el tiempo, ¿sí? como, como bien lo dije al principio, eh, fueron tres mediciones, a los 0, a los 6 y a los 12 meses, y pues eh, considera como ese, esa valoración en el tiempo para ver si los dos grupos eh, se pueden, esto, hubo, hubo efectos en ambos grupos. Entonces, aquí como para destacar, eh, Digamos, a los 12 meses, pues en ambos, en, eh, en ambos grupos, pues tuvo una reducción de, de 2,59 milímetros de mercurio. Un Pero lo, importan, un okay. lo importante es que eh, para los seis meses que fue el eh, periodo de intervención, eh, donde fue intensivo, se logró una, una disminución eh, de 6,94 milímetros de mercurio, lo cual fue estadísticamente significativo, el resto son características del modelo. Pues aquí lo vemos de, eh, de una parte de forma gráfica, pues que aumentó eh, el, el, la, el cambio en el tiempo, pues fue constante en el grupo que fue intervenido en comparación con el grupo control. Y entonces en cuanto al principal hallazgo fue que eh, pues la intervención de femenina fue eficaz en reducir el promedio de presión arterial de 24 horas durante los seis meses de seguimiento que la, eh, duró la intervención de forma intensiva, pero no se pudo ver un efecto residual al año al año del mismo. Eh, pues aquí comparado con otros, eh, con otros estudios, pues eh, esos resultados de pues, intervenciones parecidas pues, han tenido también ese, eh, eh, disminuciones similares, pero digamos aquí ya como parte de la conclusión y recomendación principal es que el rol de la, el rol de la enfermera y el, en el sostenimiento, y el sostenimiento de las intervenciones es, eh, en el tiempo es clave para poder eh, lograr un control de la presión arterial y para ello es necesario el empoderamiento de la enfermera, o los profesionales de enfermería, en los programas de riesgo cardiovascular como líderes del proceso de atención primaria en salud. Aquí ya con una imagen de, de mi universidad y muchas gracias. Gracias. gracias. Siguiente ponente eh, va a ser a cargo de Francisco Salazar. Y su ponencia va eh, a tener el título Análisis ético desde el personalismo sobre donación de órganos en asistolia no controlada en el ámbito extrahospitalario. Extra Actualmente es enfermero de urgencias en el Hospital Quirón Salud de Toledo, enfermero de cirugía general y digestiva del Hospital Universitario 12 de Octubre, antiguo alumno y graduado en la Universidad Francisco de Vitoria, en el que tuve el honor de ser... Eh, su enfermera de referencia hospitalaria en el hospital 12 de octubre así que cuando quieras, Francisco Muy bien, muchas gracias gracias al comité organizador y al comité científico por darme la oportunidad de exponer mi trabajo fin de grado y aquí habíamos hablado antes de surfear en el terreno gris pues yo me he tirado sin tabla y a lo negro negro entonces eh, voy a comenzar con la expedición de mi trabajo este es eh, el orden que voy a llegar a lo largo de, de todo el trabajo y que va a estar también en la parte superior de la diapositiva. Para comenzar, un breve resumen histórico en el que el primer trasplante de órganos se realizó en 1933 por el yuso Yuyu Bonoroy. Fue en 1947 cuando se realizó el primer trasplante de órganos con supervivencia del paciente en Boston en España, en la década de los 60, se realizó el primer trasplante de órganos y años después, en 1979, se creó la primera ley y el primer Real Decreto que regía los trasplantes en España. Poco después surgió la ont la Organización Nacional de Trasplantes, que tuvo tres pilares fundamentales. Uno, la prensa, para dar a conocer esta organización. Otro, por supuesto, la enfermería, que ha sido la principal aliada de esta organización. Y por otra parte, muy específica, los aviones, ya que el Ejército del Aire se dedicó a trasladar órganos de un lugar a otro de la geografía española. Pero por lo que somos líderes en, en España, por los trasplantes es por nuestro modelo español, que engloba aspectos legales, políticos, económicos y médicos. Hablando de los trasplantes, tenemos que hablar de qué es un trasplante. Es un procedimiento médico mediante el cual se implanta un órgano o tejido a un receptor procedente de un donante. Los diferentes tipos de trasplante que se hacen son autotrasplante, en el que el donante y el receptor es la misma persona, isotrasplante, en el que el donante y el receptor son gemelos idénticos o univitelinos, homotrasplante, en el que el donante y el receptor son de la misma especie y heterotrasplante, en el que el donante y el receptor son de diferente especie. De entre los tipos de donantes tenemos a donantes vivos y donantes fallecidos. Entre los fallecidos por muerte encefálica o por asistolia. Y la asistolia puede ser controlada o no controlada. La no controlada es sobre la que voy a centrar el trabajo. Esta es la clasificación de Maastricht que clasifica eh, las las muertes, la muerte de los pacientes por asistolia y lo diferencia entre controlada y no controlada. Tiene cuatro categorías. Nosotros nos vamos a centrar en la segunda categoría, la RCP fracasada, en concreto en el ámbito extrahospitalario. El personalismo es la base ética sobre la que he realizado este trabajo, que consta de cuatro principios. El principio de la defensa de la vida física, que entiende a la persona como un valor principal y que es su espíritu el que le mueve a realizar diferentes acciones. Por tanto, debe de respetar y defender la vida. En cuanto a libertad y responsabilidad para... Poder ser libres primero tenemos que estar vivos y, y son nuestros actos los que nos, nos dan la propia libertad, por ello de, han de ser responsables. El principio de totalidad o principio terapéutico entiende a la persona como un todo salvaguardando cada una de sus partes y también se le puede llamar principio terapéutico porque acepta la posibilidad de tener que quitar algo de nuestro organismo para salvaguardar al mismo. En cuanto al principio de sociabilidad y subsidiariedad, sociabilidad es una característica intrínseca que tenemos cada uno de ayudar a los demás. Y en cuanto al concepto de subsidiariedad, ayudar allí donde más se necesite. Por tanto, el objetivo de este trabajo es analizar desde una perspectiva personalista el protocolo de donación a no controlada en el ámbito extrahospitalario vigente en España. Como objetivo específico, queremos reafirmar o no dicho protocolo desde el punto de vista ético. Y la hipótesis de la que partimos es que pensamos que el protocolo respeta la ética personalista y mediante nuestro análisis vamos a confirmar o a descartar dicha hipótesis. El método que he utilizado para hacer este trabajo ha sido un método deductivo en el que elegí el tema de los trasplantes, eh, luego elegí la donación asistoria, en concreto la no controlada, y para centrar un poco más eh, el ámbito extrahospitalario de las corrientes éticas, de todas las corrientes, por diversas razones, una de ellas porque buscaba una corriente que se centrase principalmente en la persona y otra de ellas es por los valores y los principios que enseña esta universidad, las humanidades centradas en la persona, elegí el personalismo. Utilie, saqué toda la información de Google, de Google Académico y de la biblioteca de la Universidad Francisco de Vitoria, consultando diferentes páginas web, revistas científicas, artículos y unos cuantos libros. Por tanto, el análisis que, que realicé el trabajo, antes de, de pasar al análisis, quiero. Eh, nos vamos a centrar en un paciente que ha sufrido una parada cardíaca en el ámbito extrahospitalario. Entonces, analizando los cuatro principios, el principio de defensa de la vida física es por parte del, EPI, del equipo de emergencias extrahospitalarias el que, el que va en todo momento desde el, a, a intentar salvar la vida del paciente, a hacer todas las acciones que tenga que hacer para salvarle la vida. Por tanto, aceptaríamos este principio. En cuanto a libertad y responsabilidad, el hecho de incluir al paciente en, dentro del protocolo de donación a sistolia, pues la ley que hay vigente en España es que todo paciente es donante de órganos mientras no se demuestre lo contrario. Por tanto, eh, se deberá de tener en cuenta si el paciente tiene un documento de voluntades anticipadas o no en el que eh, acepte o no que quiere ser donante de órganos. De todos modos, hay que tener en cuenta la opinión de la familia o los representantes legales de dicho paciente, en el que si existe la negativa por parte de estos, no se incluirá al paciente eh, en el protocolo. En cuanto al principio de totalidad o principio terapéutico, todas las acciones que vamos a, llevar en el, que vamos a tener en el paciente, una vez que ya... Hemos certificado su muerte. No van a ser para salvarle la vida. Van a ser para mantener sus órganos perfundidos y que podamos donar sus órganos, pero nos estamos centrando en el donante y no vamos a salvarle la vida. Vamos a aplicar medidas, pero no es lo que, lo que nos dice el principio como tal. En cuanto al principio de sociabilidad y subsidiariedad, eh, el hecho de que un, alguien done un órgano es el mayor gesto solidario que puede tener hacia los demás y, por tanto, sí que ayudaría en cuanto a la subsidiariedad a quien a que más lo necesite, que muchos pacientes la única cura que tienen es eh, una donación de órganos. Por tanto, como conclusión, pensaríamos que el, este trabajo y la hipótesis no sería aceptada, pero eh, el personalismo ontológicamente fundamentado, eh, nos dice que prima por encima de todos los principios el principio de sociabilidad y subsidiariedad y que acepta y sobre todo promueve los trasplantes como así lo dice Elios Grecha en su manual de bioética y que él se le considera el padre del personalismo que acepta los trasplantes por tanto eh, el protocolo sería totalmente aceptado por parte del personalismo y para terminar eh, quería terminar solo con una breve frase que, que me marcó en todo el trabajo que es de John Maxwell, que es un escritor y coach profesional eh, estadounidense, nos dice que nos ganamos la vida con lo que recibimos, pero que hacemos la vida con lo que damos. Y muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Damos paso ya a la última comunicación. Eh, va a ser a cargo de José Manuel Jiménez Martín, con título Evaluación del efecto residual de una intervención de enfermería en la calidad de vida de pacientes con dolor crónico no oncológico. Eh, actualmente es doctorando por la Universidad de Ciencias de la Salud, máster oficial en cuidados integrales de enfermería en situaciones críticas y, en, y urgencias en el adulto,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 Si a eso añadimos la temporalidad, podemos discernir entre dolor agudo y dolor crónico. Nuestro sistema sanitario está muy preparado para eh, atender el dolor agudo. Quien no ha ido en algún momento de su vida con un dolor de rodilla un dolor muscular a una surgencia y con mayor o, me o menor delicadeza ha recibido una medicación y a las pocas horas ha estado en casa otra vez sin, sin dolor. Sin embargo, imaginaros que ese dolor que tenéis no, no se va. Y no solo no se va, sino que cada vez va a peor. Eso es lo que, según un estudio publicado hace unos, unos años, le ocurre a uno de cada cinco eh, personas de la Unión Europea. Uno de cada cinco de los que estamos aquí, en teoría, eh, sufrimos de dolor crónico. Y lo que es más importante, no solo afecta a nivel físico, sino que afecta a las tres esferas. Nivel biopsicosocial que antes hablaba el compañero Gabriel y que es tan importante. Somos personas, no somos... Entes físicos. Bien, en relación a este problema de gran magnitud... ...¿qué dice la literatura? La literatura es, es firme en este sentido... ...las terapias eh, grupales se establecen como gol estándar... ...consiguiendo objetivos tan positivos como... ...o resultados tan positivos como una vuelta al trabajo eh, precoz... ...de los pacientes que acuden a, esa, a esas sesiones... ...una mejoría en la actividad de la, eh, las actividades básicas de la vida diaria y una percepción de salud física y emocional mejor de los pacientes que acuden frente a los que no. Bien, en este sentido, en 2014 a 2017, se, re, se realizó en el Hospital Costa del Sol de Marbella, en Málaga, un ensayo clínico en el que tuve la oportunidad de participar como, como técnico en investigación, en el que, uy, agredo, que constaba de, de seis sesiones y cada una en cada una de las cuales intentamos eh, dar a los pacientes que acudieron a ellas una serie de herramientas para uh, enseñarlos a manejar ese dolor puesto que hemos dicho al principio que ese dolor posiblemente y probablemente no se va a quitar van a estar toda la vida con él quisimos dotarlos de herramientas y así surgieron pues seis eh, sesiones o, con temas varios, como la psicoeducación, la medicación. La de, la de la medicación le dan a ellos mucha importancia. Nosotros la titulamos como todo lo que quiso saber sobre la medicación y nunca se atrevió a preguntar. ¿no? Con esos cinco minutos que estamos muchas veces con el médico y que no nos atrevemos a, a interrumpir, lo veíamos en los vídeos de, del compañero antes, pues bien, ahí le damos largo y extenso para que preguntaran todo lo que quisiera Y... Y bueno, y el resto son otras. Eh, se realizó una evaluación con, eh, con cuestionarios validados, como el que hablaba ante el compañero, el SF36, se evaluó la calidad de vida, la ansiedad con el, eh, el gas 7 la depresión con el PHQ9 y se le hizo un seguimiento final de a los nueve meses. Se hizo por periodo a lo basal 036 a los nueve meses. Pero bien, nosotros establecimos nueve meses ese periodo y que dice la evidencia otra vez... Que ...cuál es el periodo necesario para, para que ese efecto se, se quede. Hay estudios que dicen que seis meses, otros que doce, otros que nueve, como el nuestro. Aquí es donde nos surge el tema actual de, de mi tesis que bueno y con esos pacientes, con esas personas, ¿qué pasa después de los doce meses? Nosotros hacemos un seguimiento de un año, probablemente hay pacientes que ya llevan muchos años con dolor van a seguir otros muchos más con dolor. ¿Qué pasa con esos pacientes después de los 12 meses que nosotros lo hemos seguido? Y surge así el cálido 2.0, que es el tema principal de mi tesis, que es un estudio en métodos mixtos, en el que la aproximación cuantitativa consiste en el seguimiento a largo plazo de esos mismos pacientes, de esa cohorte que se generó en el ensayo clínico. Por tanto, es un cohorte prospectivo a 24, 30, 36 meses. Incluso estamos añadiendo el a 42 por tener más. Uh, más uh, valores, y lo vamos a combinar con entrevistas, eh, bueno, con una parte cualitativa, que sería de tipo fenomenología, con una recogida de datos por entrevistas semiestructuradas. Algunos resu resultados de, derivados de un análisis parcial que traemos aquí, sobre todo el que más destaca, el que más nos llama la atención es que los pacientes que acudieron, lo vemos aquí, ¿Esa la flecha? No, no sale. Bueno, los pacientes que acudieron al programa, que son la línea azul, eh, perciben o manifiestan que tienen menos dolor que los que no acudieron, con una, con una eh, diferencia estadísticamente significativa, casi más de un punto en la escala EVA, de evaluación del dolor analógico. Otro dato que, que es muy alentador es que los pacientes que acudieron al programa, tanto en uno como en otro… Eh, tienen una percepción de la salud mental, eh, o sea, tienen mejor percepción de la salud mental. Es decir, después de dos años en el cálido 2.0, que serían los resultados de ahora, el último punto, eh, los pacientes después de dos años de haber recibido esa intervención de enfermería, ese programa cálido de seis sesiones, siguen teniendo efecto estadísticamente significativo frente a los que no, frente al grupo control. ¿Vale? Otros resultados que aparecieron… Pues bueno, mejoría en el, la ansiedad y depresión, aunque en este caso no están apoyados por un nivel de significación adecuado. Actualmente, y ya, y ya para terminar, nos encontramos en la fase de inicio de las entrevistas. Estamos impacientes por triangular los datos de esos pacientes que nos digan eh, qué sienten, cuáles son sus creencias, vivencias y valores con respecto a los resultados que, que se generaron con, el, con la parte eh, cuantitativa. Muchas gracias. Muchas gracias por, por atenerte al tiempo y bueno, damos paso a ronda de preguntas. Si hay alguien que quisiera hacer una alguna a los ponentes, tenemos tiempo suficiente. Entonces, si sí me gustaría que si alguien quiere hacer una pregunta, pues que se presentara para saber quién es y dónde viene, nunca muchos ya nos conocemos. Si no hay nadie, empiezo yo. Bueno, pues empiezo yo. Empezamos, voy a hacerle una pregunta a Leticia, eh, por seguir un poco el orden. Y, y bueno, he eh, visto en los resultados que la calidad de vida, el SF36, que habéis medido, sé que habéis validado un, una herramienta propia, pero bueno, me, me he sorprendido con los datos. Eh, normalmente el SF36 valora la calidad de vida de 0 a 100, y los pacientes con fibromialgia el vamos el diferentes funciones la que más teníamos vamos más eh, daba era un 50 con una media aproximada un 30 vamos cuando la media española de la población general es 78 eh, yo hice también un estudio de calidad de vida del trasplante cardíaco y nos daba una media de 70 a, a qué puede ser debido esa baja calidad de vida Pues, en verdad, yo creo que esa baja, esa baja puntuación en la calidad de vida se debe un poco a que, eh, como su propia definición indica, es un síndrome. entonces, Y de etiología desconocida, entonces, eh, yo a mí, desde mi punto de vista, creo que se de ya no en sí solo se debe al dolor que presenta la paciente como tal, sino es a la percepción que ella tiene, en sí de lo que es el de lo que es el dolor y de lo que repercute eh, esa enfermedad sobre su calidad de vida también un poco factor mm, psicológico desde mi punto humilde de vista sí que es verdad que a día de hoy pues como he dicho anteriormente la, la etiología es desconocida entonces tampoco se habría asegurar con certeza eh, a qué se debería con seguridad no era vamos a lo mejor pues sí pues, ¿Podríamos haber hecho la medición en algún brote? No, no, algún... no porque de hecho las mediciones, eh, cuando se hicieron las mediciones, las pacientes acudieron por sí solas uh -huh. a, a los sitios en los que se realizó, el centro universitario y las asociaciones, y que no, que no estaba ninguna en ese momento en cama, que no pudiera desplazarse ni nada. Vale, muchas gracias. Nada. ¿Alguien más? Siguiente pregunta eh, va para Javier Mauricio y bueno. Eh, hemos visto eh, hemos visto que hay una disminución de la tensión arterial en los seis primeros meses, a, pero a, las, a los 12 meses no hay diferencias significativas. ¿A qué crees que se puede dar? Eh, ¿Falta de adhesión al tratamiento? Y si es así, eh, ¿qué medidas crees que se deben implementar? para favorecer que esa población pues siga sus hábitos de vida su, eh, saludables y se adhiera a ese paquete de medidas planteado. Eh, sí, bueno, entonces, eh, para contextualizarlos un poco, eh, el estudio principal precisamente iba en torno a la mejora de la adherencia al tratamiento, ¿sí? Y yo, yo fue un su análisis un de información, o sea, fue diseñado para que las personas se empoderaran eh, digamos en, esos, en los, esos diferentes componentes de eh, de la, de, la, de, la presión, de control de la presión arterial eh, qué pasó digamos eh, digamos la, eh, a los seis primeros meses como bien lo dije eh, era cada eh, era una sesión educativa que se recibía mensualmente ¿sí? al momento de terminar los seis meses eh, ya paraba la intervención y querían ver después el, el efecto residual a, a, al, al año al año de tratamiento entonces ahí pues eh, si bien bueno ellos siguieron como digamos esa, esa, esa tendencia a la disminución sin embargo pues hay otros factores que también pudieron eh, eh, influir sobre todo en cuanto al proceso de atención de eh, del programa de cardiovascular sí pues hubo algunos problemas que pues por cosas de del seguro social del seguro y de esa parte pues algunos de los participantes eh, no pudieron recibir tratamiento, entonces, mm, o sea, los medicamentos para, o sea, cómo vas, cómo se puede ser a veces adherente si no estoy recibiendo, no me dan los medicamentos, ¿sí? Entonces, esa fue una de las, de las características. De hecho, hay otra parte del, eh, del grupo de investigación, pues, que está tomando en cuenta toda esa parte eh, cualitativa de que, eh, que intenta, digamos, precisamente conocer esa, esa, esa, esa modificación en los campos de comportamiento, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pues, eh, digamos, esa es alguna de las hipótesis que se tienen en relación a, a que al año, pues, que no se, no se tuvo en cuenta. Y también es que era que eh, pasa algo en, en el contexto donde se desarrolló y es que la, a veces la enfermera en, los, en la atención primaria se centra en el en control de riesgo cardiovascular, solamente se centra en darle los medicamentos a la persona y ya, chao, ¿sí?, entonces, y precisamente y a veces tampoco es culpa de ellas, sino el mismo sistema que están cargadas de cosas administrativas, ¿sí? Y que básicamente tienen que entregar, o sea, eso es lo que alcanzan a hacer. ¿Sí? Entonces, ahí lo que queríamos decir a los tomadores de decisiones es que invirtiendo en dándoles a las enfermeras que en realidad pues eh, sigan haciendo como el trabajo que deben hacer, ¿sí? Y que les den el tiempo necesario, pues se puede lograr buenos resultados. Entonces, también y a pesar de que no se vio el año, pues ese fue como el componente. Pues muchas gracias. Eh, bueno, yo creo entonces en principio también, eh, creo que, vamos, nuestro sistema de salud, que muchas veces hablamos, y los sistemas de salud son, son completamente diferentes en un país eh, que en otro. Entonces, por un poco por lo que, como conclusión, también se necesitaría dar formación a esa enfermería para intentar eh, mejorar una o tener unas herramientas para hacer, eh, vamos, para que se adhieran al tratamiento. ¿no? Sí. Bueno, gracias. Bueno, ¿alguien que le haya surgido alguna pregunta? No se, seguimos con Francisco y bueno. Una pregunta. Eh, nos has hablado de la donación en asistolia no controlada, eh, viendo si se cumplía o no los principios éticos. ¿Crees que hay alguna diferencia de cumplimiento del principio ético entre la que no llega, entre la donación en asistolia no controlada y la controlada en el, vamos, en el ambiente hospitalario? Bueno, pues eh, tiene que haber alguna diferencia porque… Eh, Solo por el, el ámbito, eh, nosotros hemos centrado la asistolia no controlada en el ámbito extrahospitalario y, bueno, la controlada se da más el ambiente intrahospitalario, entonces los principios irían orientados de otra manera. Eh, por ejemplo, por pensar eh, en una asistolia controlada, el principio de defensa a la vida física puede que en algunos momentos eh, se viese alterado. Y, pero bueno, no, no queda de más para un posible TFM o una tesis doctoral que seguiré con este camino de investigación. Bueno, gracias. Yo te animo a ello. Creo que ha sido un alumno, el año pasado acabó, defendió su trabajo fin de grado, que nos ha presentado y, bueno, lo único, pues animarle a que, como os he comentado antes, pues que no paremos esta bola de nieve, que vaya creciendo y que sigamos, bueno, e investigando en cuidados, que la enfermería tiene mucho que decir. Y ya por acabar, eh, vamos, mi siguiente pregunta para José Manuel. Eh, vamos, ¿En qué consiste exactamente el paquete de medidas? ¿Hay alguna que funcione más que otras para intentar disminuir el dolor? Mm, vamos, no, es que no me ha quedado muy claro. Uh -huh. no sé, no me da un... Sí, eso en, en relación al, al programa de enfermería constó de, una, de seis sesiones uh -huh. Entonces, lo que se hacía era que se citaba a los pacientes una vez una vez en semana, seis semanas. Entonces, digamos, el paquete era eh, un conjunto de herramientas que se iban tratando en cada sesión. Por ejemplo, lo ponía, ahora no recuerdo, pero la primera era un poco… La primera sesión, sobre todo, era un poco de, de acercamiento, porque todos vienen como a que venimos. Esto, son pacientes que llevan mucho tiempo con dolor, que están eh, un poco cansados de muchas terapias nuevas, de ir a sitios nuevos, que el médico le proponga técnicas nuevas como infiltraciones, ahora la electroestimulación que están probando. Entonces, vienen un poco desconfiados. Entonces, digamos, la primera sesión era un poco de acercamiento. La segunda de medicación, había una sesión que era moduladora, es decir, enseñarle a ellos que hay cosas que, que modulan el dolor. Es decir, hay cosas que aumentan su dolor o su percepción de dolor y hay cosas que, que disminuyen lo importante y lo, y lo enriquecedor de hacerlo en grupo es que ellos mismos se contestaban, a, o sea, ellos mismos daban las claves, nosotros iniciábamos la sesión, por así decirlo, y ellos daban a cuáles eran sus moduladores personales, es decir, lo decíamos en todas las sesiones, nosotros vamos a dar una serie de herramientas y a todos nos van a servir todas, ni a todos van a servir la misma, entonces unos a lo mejor, eh, el hecho, pues no sé, porque además la patología en sí o sea, era muy variada. Nosotros tratábamos el dolor. Entonces, había gente que cuando le dolía más, pues recurría a una medicación de rescate. Por eso, en la sesión segunda de enseñarle la medicación de rescate y quitar el tabú de los mórficos y todo esto que tienen. Otros, por ejemplo, pues la mantita eléctrica. Otros salir a pasear. Cada uno tenía su herramienta básica, pero lo que hacíamos allí era una como una apuesta en común de una serie de medidas que ellos no conocían y entre ellos mismos se, se asociaban y se, digamos, identificaban cosas que, que en las que no habían pensado y que le podían venir mejor para, para su dolor. Muchas gracias. Y, perdón, otra preguntilla. es eh, Sobre todo has hablado por así un poquillo que me disteis la calidad de vida con el SF36, más o menos qué resultados han, han dado, si el dolor crónico de este tipo de pacientes pues es una calidad de vida bastante deteriora deteriorada o, o no. Sí, en, en estos pacientes, o sea, una de las cosas que medimos son variables recogidas con el SF36, pero hay ansiedad, y depresión, es decir, hay eh, factores que afectan a toda la vida a nivel holístico, digamos, del paciente. Entonces, eh, si lo que me preguntas por un valor concreto del SF36 no te puedo decir, te puedo decir los resultados que traíamos del, del, del, digamos, del resultado, porque, digamos, lo que es mi tesis no es los resultados de ese cálido 1, en los resultados del cálido 2. Entonces, lo, los resultados parciales son los que traía aquí. Hay una mejora en el dolor y en la percepción de salud mental y los otros no son significativos. Sí, de momento. lo decía un poquito a nivel general, no era para comprometernos aquí y empezar a hablar de valores, vamos, que no… manera a nivel general. Sí, pero la verdad que está, es una calidad de vida bastante deteriorada en todos los en todos los aspectos, físico, social, familiar, laboral, o sea, se afectan todos. todo. Es eh, terrible. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, ya a modo de conclusión, entonces eh, hemos recuperado algo de tiempo y bueno, a modo de conclusión, pues bueno, eh, hemos estado hablando todas las sesiones aquí sobre la humanización de los cuidados, fundamentalmente en el ámbito hospitalario, pero en esta mesa pues no hay nada más bonito que dar vida. A la vida eh, con una donación, tema que no se ha, eh, ha tratado en ninguna ponencia y ver a los pacientes en un ámbito también fuera del hospital, como pacientes con dolor crónico, paciente eh, no oncológico, tipo fibromialgia y bueno eh, pacientes pues bueno, en consultas más bien por hipertensión, eh, hacer un plan de cuidados de salud que no solamente hay que humanizar en el ámbito hospitalario y, sino como vamos y como decía en una ponencia anterior, no hay que aumentar años a la vida, sino dar vida a los años. Y, bueno, con esta ponencia de calidad de vida, pues la verdad que y donación, pues nada, agradeceros las comunicaciones y bueno, muchas gracias por todo. Bueno.